Agradecidos de que ustedes continúen con nosotros. Vamos a ver, señor director, este post de Martín, el empresario Martín de Jesús y el joven Joel Marino Vidó nos ofrecen su versión de los hechos con respecto al altercado que se produjo en Palmares Mall, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escucharlos, señor director. Me explique qué fue lo que pasó en una plaza aquí con un empresario llamado Martín Moto. Mi nombre es Joel Marino Vidó. Mira, lo que pasó fue eh, este nosotros estábamos en la fila, nosotros no estábamos hablando con él ni nada. Eh, había una, una una una chica, yo no sé quién es ella, como que se puso guapa y vaina ahí, pero nada pasó. Lo que estaba era hablando y vaina y ey, como que se presionó no sé qué fue lo que pasó y agarró un objeto el objeto yo no sé con qué fue que me dio yo no sé entonces yo le quiero dejar saber a él que yo no estoy en problema yo no vivo aquí yo vengo aquí a disfrutar yo no estoy en problema pero si él, él comete un error ya dame tiene que resolver eh, eh, eh, ni que sea, yo no sé con qué porque yo no, yo no le he hecho daño a él porque él me actúa conmigo así y actúa de esa forma una forma de brutal, de una forma mal entonces yo quisiera que de una manera u otra él no se te hablar a diablo hablar, porque él me hizo esto yo le hablé más hombre, cualquier cosa que me lo diga porque para mí yo no le hablé más yo nunca estaba hablando con él y los videos lo dicen, de la forma que él que, que, que, que, que, que me dio, todos los videos lo dicen, yo ni siquiera estaba hablando con él, cuando él me dio yo tenía la cara volteada, ahora si él me da de frente, si me da de frente, él me dio de una forma pendeja, porque darle así a un hombre de una manera así es una manera pendeja, yo quisiera que nos pongamos a dialogar, a lo que sea, hablemos yo no vine, yo no yo no vengo aquí a buscar problemas yo vengo a gozar mi vida ahora okay. sí ya que yo me voy a querellar contra él yo me voy a querellar porque para, para que la justicia haga lo que tenga que hacer yo quiero que sepa que yo me voy a querellar contra él video ahí ¿Qué, qué, qué, fue, ¿Qué sucedió? No, no, no, yo simplemente lo que puedo decir es que yo pienso es estar así, pienso que me voy a tomar la consideración. Y es lo que yo puedo decir solamente. Entonces ese señor ya está pagando. No sé por qué ya de todo esa manera. Yo no tengo que decir nada más. Yo no el videos solamente. No tengo que decir nada más. ¿Qué, tú, tú no sabes qué pasó? ¿Qué no, agredió? No, no pues ese señor no se habló. No sé, yo no se habló. Simplemente sí se está hablando con otra persona que está detrás, detrás, detrás, de, detrás de nosotros. O sea, yo no tengo que de mostrar esa persona. Y le pasaba a ellos. No sé qué esa señora le pasaba. la hago que más problema que pase a ellos, entonces. Pero la señora que anda con ese don es la que se pone media los no ¿Me entiendes? Yo no puedo decir nada más, tú lo conoces otra solamente okay. Es lo único. Ustedes saben que Pedro decía, yo le voy a decir para qué fue que Martín compró la brocha. Parece que Martín le dijo para qué fue que él compró la brocha. Pero no era una brocha, ¿no? Todavía no se sabe bien lo que es. Vamos a ver este otro video, señor director, de lo que dice mi hermano Martín de Jesús sobre esta situación. Martín, cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió ayer en, en, en el establecimiento de Palmares? Mira, Franklin, lo que sucedió fue que yo salimos de aquí de trabajar y Decidimos pasar por ahí a comprar una cosa que no hacían falta ¿no? Y ya cuando, cuando íbamos a pagar, estábamos en fila y, y vinieron dos sujetos de atrás, como se puede ver en el video que anda en las redes Y se colocan delante de mí, yo ni siquiera... O sea, yo estaba hablando por teléfono, algo muy importante Y... No le presté mucha atención, porque eso, es, eso, es, eso no, no significa nada Uno espera dos minutos más o cinco minutos por una persona que está teniendo una emergencia y quiere pagar. O, Tú me entiendes, entonces. Pero. Eh, tocó algo que no debió de tocar. Que fue mi esposa. La ofendió. Incluyendo a una embarazada que estaba detrás. Que en el video también se puede ver. Cuando ellos están discutiendo. Y la ira me cegó. Y tuve que reaccionar como un hombre que defiende a su familia. Porque eso fue lo que hizo. Ofendió a mi esposa. Le dijo palabras ocenas. Que no se pueden decir por aquí. Y. Yo reaccioné. Lamentablemente, las cosas se dan en el momento. Tú sabes que quien me conoce a mí sabe que yo no soy una persona violenta. Pero hay límites que no se deben de, de tocar. Y lamentablemente sucedió eso con ese joven, yo lo conozco. No sé quién es, pero él, cuando se vaya a tomar sus tragos, entiendo yo que, a lo mejor quisiera por eso, ofendió a todo el que estaba ahí. Y... Imagínate, lamentablemente pasó lo que no debió de haber pasado. Mi hermano Pedro...